En este video presentamos la simulación de diferentes resultados en materia de ganancia y rentabilidad sobre activos. Mostramos en matrices de Excel, tres resultados originados en la ponderación de diferentes variantes. El usuario podrá modificar los parámetros a fin de apreciar el resultado en las ponderaciones que desee. Las organizaciones tratadas son industriales de servicios y comerciales. El juego se realiza utilizando como base la estructura de un árbol de información con niveles que profundizan buscando la causa de los resultados obtenidos. En los juegos en Excel adjuntos, podrá usted modificar los valores cambiando los mismos en la celda pintada con verde o presionando el botón de control si lo tuviese. En el modelo industrial, variante pesimista, en los niveles 1, 2 y 3 de los 6 mostrados, se aprecia mediante operar con venta y costo obtenidos por cálculo, la ganancia negativa y la rentabilidad también negativa. En el escenario optimista se observa la situación contraria, ya que se ha trabajado en identificar los costos innecesarios. El cuadro rentabilidad sobre activo se presenta con evaluación en colorimetría ...con pautas que el usuario también puede modificar si así lo desea. La situación denominada actual es un intermedio entre las anteriores... ...pesimista y optimista, donde se observa aún la necesidad de mejorar... ...los rendimientos a pesar de haber trabajado sobre gestión de costos. Sugerimos el análisis bajo la hipótesis de la existencia...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 en países como México, Perú, Chile, Paraguay, Ecuador, Colombia y entre otros. Bueno, me despido eh, agradeciendo y nos veremos entonces en el próximo video. Muchísimas gracias.